Come here, que tranza bendita comandan. espero que todo chido y el Tony ya se la saben, esta vez un día de skate con los camaradas, casi casi casi, así que por fin nos salimos de la zona de confort y venimos a cotorrear a un parque relativamente nuevo, creo que tiene un par de meses apenas que lo abrieron, toda la banda lo ubica como el skate park de los agaves, No sé exactamente si así se llama como esta zona o así se llama el fraccionamiento. El chiste es de que toda la banda lo ubica así como los agaves. Está chido, está aquí en Guadalajara, más bien en el municipio de Tlajomulco. Es la salida Chapala, viniendo de Guadalajara. Pasando el aeropuerto, luego la salida al salto, adelantito, está... Perro. Está la entrada ya para el skatepark. Está, está bastante lejos para quienes vivimos como más en el centro o en la zona metropolitana, como más al centro de Guadalajara, pero igual está chido así que vamos a dar un pequeño rol para ver cómo está la distribución del parque qué rampas hay está chido, esta parte de aquí es como es una mini, como pueden ver esta es la parte de acá y aquí está la otra parte del la mini está chido igual, aunque se me hace como que aquí está un poco salido el coping, se siente como más del todo de arriba queda como muy alto en Pero pues igual está chido, tampoco nos vamos a poner tan quisquillosos, ¿no? Chihuahua, deberíamos irnos a punto, todos los skaters okay. Estoy güey 45 skaters en los ¿Cuántos hay? 45 ¿Y qué tendríamos que hacer? Parque en parque ¿Quién nos quitará? ¡Oh, ¡Pues no! ¡Corre! ¡Corre, perro! Pues no sé, güey, habrá que conseguir quién nos patrocina el viaje, ¿Quién nos patrocina el viaje? alguien está escuchando y tiene ganas de hacer business ya okay. se lo saben. Ya te vamos a grabar Pumita, ya está, se da tiempo. <risa> <risa> <risa> yeah, yeah perro, bajan. <risa> ¿Quieres unos tricks aquí men? Que como pueden ver banda de este lado está como la parte más de street, de aquel lado está la mini, de este lado está como más estretero Aquí podemos ver un pequeño cuartercito, acá como para agarrar vuelo, luego una parte flat unos escalones, otro cuartercillo ahí para los leches que están ahí. Cuartercito. Trucutru -tru. Aquí podemos ver, unos 2, 3, 4 escalones con riel y el lecho aquí. aquí. Se ve el otro lecho que está más grande que es como para esta parte de aquí. Un tubo aquí en los 6 escalones, otro lecho. Un tubo más pequeño y otro lecho igual. Igual está chido que está como por niveles, como para si no eres tan pro, pues vienes a practicar y a truquear y todo el pedo. Y si te quieres manchar, pues está como esa parte ahí un poco más alta. También está este riel que este para mi gusto está un poco alto, bueno, está más o menos. No está tan truquero, pero como en la rodilla está esta otra parte de aquí de la rampa, este gap, lo que la otra rampa que te recibe o al revés, depende de dónde vengas, con un tubo que igual esta estructura está como un poco rara. No la había visto antes porque si se fijan nada más, normalmente están como la rampa, el gap y la bajada. Pero esto tiene como este barandal aquí. Se ve que la banda ya lo ha manchado. ¿Vas a manchar ahí o qué? Quiero no un flip. ¿Va a ir el flip, flip aquí? Ah, estaría perro, güey. A huevo. Ojalá lo grabemos. Me <risa> dice, déjalo calo, güey. Pum, güey. <risa> a, <la first. risa> a la first try. Chido, güey. con que el coping está un poco salido eh, un poco, eh, pero no no no de aquí no, sí, de la no. localidad no entrar los seis no wey ¿Pega vincular aquí? ¿eh? Sí güey, pues que por más que la evité. Güey, la quise brincar, los pinche morría. Te rico, Pero esto es bien. Y yo sí güey, pues por más que la quise evitar, cabrón no. Ah no, no hay pedo. para la banda pues eso fue un breve checkout del del skatepark Los Agaves por ahí varia banda había comentado en un video anterior que les gustaría que fuéramos a ese parque y pues me puse de acuerdo con mi compilla el MAC y fuimos me hubiera gustado grabar un poco más de clips pero la neta es que el sol estaba de la chingada y de volada nos, nos bofeó y cuando por fin se bajó el pinche sol la neta es que ya estábamos muertos y luego llegaron un chingo de morrillos ahí a cagar las pinches patines del diablo, a atravesarse o simplemente a correr entre las rampas, por más que quise esquivar a la pinche morrilla esta que casi atropellé en el skate park no pude porque no se fijan entonces es un gran pedo de que pinche gente nomás suelta a sus niños ahí y no están atentos, después les pones un puta y uno es el malo pero... Al final el vato que estaba con la morrilla no sé si era su papá o qué pedo, como que entendió que pues, la estaban cagando al estar corriendo en el skatepark. Pues nada, un breve checkout. yo sé que es un video muy corto y a lo mejor no estuvo tan divertido como hubieran querido, pero pues el chiste es así como ir subiendo cada vez más videos y visitar más parques para que pues no todos sean en el Montenegro como diario. Escribe aquí en los comentarios qué te pareció el video, si quieres que vayamos a algún otro parque. Pienso volver, espero volver a ese parque, pero ya con más banda para poder grabar como cosas más chidas. No contábamos con el pinche solazo y con los morrillos después. Hasta aquí voy a dejar el video, así que ya sabes, si te gustó dale un like, compártelo ahí con la banda. Suscríbete al canal, si aún no lo has hecho en un botón que está aquí abajo un poco así. Nos vemos en otro video y ya saben que los campeones no usan drogas.